Lograr un objetivo nos hace bien. Nos da energías para seguir trabajando. Ayudarte a crecer lo sabemos hacer. Ayudarte a que inviertas en tu futuro de manera segura, transparente y profesional es nuestra especialidad. Hoy llegamos a los 200 millones de pesos invertidos y esto gracias a tu confianza. A la confianza de más de 300 inversores. Por esto y mucho más... 200 millones de gracias. Valerza, somos el vínculo entre el mundo financiero y la economía.